Que tú puedes plata en el mercado de amor? Eso es... Yo fuerte? salí de eso. ¿Tú, ¿tú saliste de eso? ¿Y de motores te tienes que decir? ¿De qué motor? Yo robo motores. So, o sea, de múltiples probos. ¿Qué decir entonces? Yo no sé de lo que me están acusando hoy. salen un video ahí que se muere? Yo salí de ese caso. A mí me saltan de ese caso. Ya, ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades? ¿Qué ahí? Ellos fueron los que me aceitaron de ese caso, yo no sé de más me ¿A ti que te está identificando? A mí me está identificando, pero pues imagínate, a mí me aceitaron de ese caso. ¿Tú, tú no tienes nada ¿sí? yo te que me diga eso? Ahí está los preso, en otras ocasiones. Yo ¿No, sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Pues lo mismo. el otro? ¿Cómo es el tu nombre?